Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Lo primero disculparme por mi voz. Eh, a pesar de ser Bilbao, me he debido a resfriar. Eh, y, y eso, me, me cuesta, me cuesta eh, manejar la voz y encima con, con las ecografías antes, con todo el mogollón de ruido que había, pues he dado lo último que tenía. Así que esperemos que no me den demasiados gallos por el camino. Bueno, eh, he traído eh, unos casos clínicos eh, en principio eh, un poco variados, ¿vale? eh, tres concretamente para que podamos verlos con calma y podamos disfrutar un poquito las imágenes y cómo se valora desde el punto de vista de la imagen una lesión muscular. Vamos a hablar por una parte de recto femoral, eh, hamstrings y calf. ¿de acuerdo? Es un poco las tres eh, localizaciones más frecuentes en prácticamente todos los deportes de, de campo. Vamos a empezar por el rectus femoris. Entonces, este es el caso de un paciente futbolista mediocentro de 14 años. No tenía antecedentes de interés y en un partido fuera de temporada, al hacer este, un saque de falta, ¡paf! ahí nota un pinchazo agudo y una impotencia funcional inmediata. ¿De acuerdo? Insisto, no había tenido síntomas previamente ni nada. Entonces, a la vista de este mecanismo de lesión, ¿qué os imagináis que se ha podido romper? Es un chut, en principio de saque de falta, y eh, tenemos estas posibilidades: el recto femoral en su inserción, recto femoral en su zona septal, aductores o isquiosurales. ¿Opiniones? La primera. La primera. La tercera. La tercera. La segunda. Primera. Pues es la cuarta. No. Vale. En principio, el mecanismo de un chut normal hacia adelante suele tirar de recto femoral. Entonces se puede romper el recto femoral y, dependiendo de varios factores, puede ser a nivel más proximal o a nivel más distal. ¿vale? Esa lesión típica. El aductor también se puede romper en un chut, pero habitualmente son los chuts con rosca, con efecto con una rotación externa de cadera y un movimiento de efecto, que también puede ser una falta, pero tiene que ser una falta con mucho efecto para habitualmente lesionar el aductor largo. Y los isquios también se pueden lesionar en un chut pero tiene que ser una volea y una frenada al final. Es decir, un, lo que se llama un hyper-stretching de los isquios para que por un chut haya una lesión de isquios. ¿vale? En principio, recto femoral. Siempre que digamos una lesión aguda en un chut pensemos en recto femoral. Bueno, entonces, tenemos aquí... En la ecografía que se le hizo en los servicios médicos, aguda, a las 24 horas. Aquí podemos ver cómo tenemos, por una parte, líquido, esto es sartorio, esto es recto femoral, y tenemos líquido aquí en la zona superficial. Si bajamos un poco más, vemos cómo a nivel del recto femoral se borra ese tendón con edema alrededor y, por lo tanto, hay una afectación de la zona del septo del recto femoral. Y si bajamos hacia abajo, Incluso parece que puede haber una rotura, pero aquí en fase aguda cuesta distinguirlo. Tenemos unos vídeos donde en eje transversal y en eje longitudinal tenemos esta formación de líquido aquí, ¿vale? Y aquí en la zona del tendón de recto femoral, ¿de acuerdo? O sea que es una afectación bastante eh, extensa del recto femoral. Vamos a ver qué dice la resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética a nivel proximal vemos esta imagen con... ¿Qué pasó? Vale, con un líquido en la zona superficial del recto femoral. Según bajamos hacia abajo, vemos como hay esta demarcación, como si fuera... ¿Es algún tipo de complot contra mi persona? Vale. Eh, ¿Veis esta imagen como, como en ojo de Saurón, que llamo yo? Eh? Donde, donde veis cómo se demarca muy bien esta zona central, pero el septo parece íntegro, ¿de acuerdo? Eso es una, como si fuera una lesión paraseptal Y esta es la imagen en, en eje coronal y en eje longitud, eh, sagital, perdón, y donde veis que hace esta especie como de, de, de longariza aquí que se empieza a separar, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama una lesión en deglobin del, del recto femoral. Pero además, como os digo los de Bilbao, sabemos lesionarnos, encima tiene esta rotura septal, ¿vale? O sea, que tiene una lesión desde proximal hasta distal, con una afectación bastante extensa del tendón y encima una rotura también del septo, ¿vale? Rotura completa. Bueno, a la vista de todo este asunto, ¿cuál de estas tres lesiones observadas pensáis que pueda ser más problemática desde el punto de vista de, de Return to Play? La lesión paraseptal la lesión de la fascia superficial o la lesión septal. La 3. Efectivamente, la 3 es la que habitualmente se relaciona con más retardo a envolver a la competición. ¿De acuerdo? Bien, esta de aquí, esta interrupción del septo. Bueno, perfecto. Se instaura el tratamiento rehabilitador, habitualmente en la fase inicial, control de la inflamación, con las técnicas polis, bueno, el reposo, la protección, la carga óptima, en fin, no, no debemos eh, pararnos en el tratamiento porque no es el objetivo de esta reunión, ¿vale? Simplemente, bueno, se va avanzando. Eh, hay dudas de si merece la pena evacuar ese hematoma. En general, en tratamiento de deportistas de élite se tiende a ser bastante agresivo, en general, porque un día que ganas debe, debe ser un pastizal que se ahorran, entonces hay que ser bastante agresivo. Entonces, bueno, pues se decide efectivamente evacuar ese, ese líquido sacando unos 6 mililitros de una colección cero sanguinolienta, ¿de acuerdo? Se vuelve a repetir a la tercera semana, estamos en la tercera semana de evolución, porque vuelve a hacer otro poquito de líquido, se vuelve a evacuar otros 6 mililitros, de, líquido. ¿De acuerdo? Se continúa con la fisioterapia, iniciando un trabajo en isométrico, trabajo de la cadena anterior, por supuesto, estalización lumbopélica para mantener el resto, eh, se va avanzando paulatinamente hacia actitudes más demandantes para el recto femoral, ¿Vale? ejercicios ya de potenciación y más funcionales, trabajándolo hacia el excéntrico, que al final es un ejercicio que nos interesa mucho de cara a la reincorporación, pero bueno, todo eso se hace de menos a más, también conforme a, a tolerancia del paciente. De hecho, eh, en lo que se basa la, la rehabilitación de, este, de estos procesos es en gran, en gran parte en las sensaciones subjetivas del paciente. ¿no? Y... Tenemos esta ecografía a la octava semana. aquí tenéis el tendón, veis cómo tiene esta afectación con ese gap a este nivel y una afectación bastante prolongada del recto femoral, este es en eje longitudinal, veis que bien se ve la afectación del tendón, ¿vale? Fijaos cómo la parte inferior del músculo está perfecta, ¿Eh? todo esto es recto femoral, sin embargo la afectación está solo como circunscrita a la parte central, esto es muy característico del reto femoral. Aquí fijaos este muñón tendinoso a este nivel con estas sombras de ángulo crítico características de las roturas completas con un poquito de retracción. Incluso pues, podemos ver en el Doppler que tiene una cierta, vais a ver, cierta actividad a nivel de ese muñón. ¿vale? Estamos en la octava semana. La reconstrucción panorámica donde vemos toda esa afectación, fijaos que, Pedazo de extensión, tiene la lesión. ¿Vale? Todo esto. Bueno. Entonces, acabamos de ver la ecografía a la octava semana. Estamos en la octava semana y el paciente se encuentra bien. ¿Vale? No tiene síntomas, tolera bien los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, a raíz de ver esta, esta, estas pruebas complementarias, esta ecografía. Pues la verdad es que no influye en absoluto, es una opción. O, eh, y se debe continuar la, con la progresión sin miedo, o hay que prohibir la realización de ciertas actividades como el chute y sprint, o hay que ser prudentes, ¿vale? Pues a, con las imágenes no puedes prohibir nada en concreto, pero sí que esa lesión nos hace pensar que a las ocho semanas podemos tener dificultades y tenemos que tener cuidado, eh, eh, sobre todo si el jugador tiene que chutar. Si es un jugador que no, no tiene un chute tan potente, pues quizá no haya que ser tan tan tan cuidadoso, pero como sea un típico jugador explosivo, con chut muy potente, tenemos que tener más cuidado, ¿vale? Porque ocho semanas para este tipo de lesión anda un poquito justo. Entonces conviene ser un poquito prudente, aunque clínicamente esté muy bien, ¿vale? Se sigue progresando desde el punto de vista ya se mete de readaptación, se, ya empieza a tocar balón, estamos en la octava semana hacia el final. ¿Vale? carreras cortas, eh, entrena aparte del grupo, todavía no se ha metido con el grupo, pero como va yendo muy bien, pues a la siguiente semana se junta ya con el grupo y se le meten ya ejercicios mucho más intensivos, con carreras, con chut con ya más intensidad y todo ello tolerado con muy, muy, muy buen resultado y sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento se hace... Una serie de test previos al alta y son todos correctos y se decide el alta desde el punto de vista de que ya está a disposición del entrenador. Como curiosidad, vamos a ver cómo ha evolucionado la imagen. Estamos en un control a las 14 semanas porque aunque ya estaba entrenando con el equipo y ya estaba a disposición del entrenador, aún notaba algunas molestias en la zona. O sea, no, nada, nada grave, pero sí que había que estar un poco más seguro de cómo estaba eso. Entonces, esta era la primera la resonancia magnética arriba. ¿Vale? Y esto es el control ahora. Ya veis que ha cicatrizado, ya no hay edema, veis que a este nivel en principio está el tema solucionado. Aquí, ¿cómo ha evolucionado la lesión paraseptal? Veis que ha hecho una cicatriz fibrosa. Este es el resultado en, en la resonancia magnética de una cicatriz a nivel tendinoso adecuada, sin sufrimiento alrededor, ¿eh? la cicatriz fibrosa. Siempre hablando desde el punto de vista de la imagen, ¿eh? por supuesto, todo eso también tiene sus variaciones clínicas. Fijaos cómo estaba la resonancia magnética antes y cómo ha evolucionado ahora. Ya veis que ha desaparecido el edema, veis que aquí todavía hay una zona de cicatriz blanda, ¿vale? Y esta es la zona final donde estaba la rotura esa y veis que esta imagen que teníamos aquí, ahora está clarísimamente mejor, pero veis que hay una zona que todavía aquí, no acaba de estar al 100% desde el punto de vista de la resonancia magnética. Entonces, si en esta zona viramos con el estrés que se hace un edema importante, ojito, porque habría que tener cuidado. ¿vale? En este caso no lo había y entonces bueno, pues se decidió tirar para adelante. Y este es el control ecográfico a las 3,5 meses. Veis que el tendón aquí está bien, aquí no hay problemas a nivel facial. Sí que se ve esta imagen de la cicatriz eh, que todavía en ecografía no es hiperecogénica, que es lo que nos deja más tranquilos desde el punto de vista evolutivo, pero hay que reconocer que la ecografía, para ver cosas tan finas, eh, tiene, tiene, tiene sus limitaciones. ¿eh? Cuando hablas de puestas de élite de de, de y tienes que ver cosas tan finas y de tanto riesgo, tienes que apoyarte en la resonancia magnética. Si usas la ecografía solo, vas a meter la pata unas cuantas veces. ¿eh? Entonces, no debe, la, la ecografía en este tipo de lesiones, ojito. El segundo caso, hamstrings, ¿vale? que es la lesión más frecuente que solemos ver a nivel muscular. Jugador profesional, delantero, 30 años. ¿vale? Ha tenido como episodios previos, dos episodios en 2012 y 2017, de patología en la zona de isquios, del mismo lado. Diez Die días antes de la lesión, nota molestias muy específicas, ¿vale? que se atribuyen a un poquito de sobrecarga y sin más. Entonces, en un partido de liga, ¿vale?, se lesiona, el 20 de agosto del 2018. El mecanismo fue este que veis, al saltar a rematar, en el pie de despegue, el, de pie de detrás, el pie de apoyo, el pie de impulso, ¿vale?, ahí en este caso sería el izquierdo, ¿vale?, en ese salto, ahí es donde se lesiona, nota el pinchazo cuando se da el impulso. Inmediato pinchazo, impotencia funcional, pide el cambio. También con 30 años eres conocedor de tu cuerpo y ya sabes no, cuándo te has lesionado y cuándo no. Entonces, a la, a la mínima, pides el cambio seguro para no lesionarte más. Vale, entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión de los hamstrings? El clásico, donde con más frecuencia se lesiona los hamstrings, es en el sprint. La, les, la zona más frecuente es el tendón conjunto. Entre el semitendinoso y bíceps comparten un tendón, que es el tendón conjunto. Y a nivel proximal, cuando hay un sprint, en la fase de contracción excéntrica, es decir, cuando tú das la marcha hacia adelante y tus eh, hamstrings se contraen para frenar el pie y cambiar la dirección, justo en ese cambio de máxima elongación con flexión de cadera, extensión de rodilla, en ese máximo estiramiento y la contracción final, ahí es donde se lesiona. ¿vale? Contracción excéntrica en máximo stretching, en máximo estiramiento. Ahí es donde más sufren en general todos los músculos y los hamstrings no son una excepción. Otro mecanismo es el, el, el hiperestiramiento. Eh, yo, por ejemplo, tengo un caso bastante curioso de, me acuerdo ahora mismo de mi memoria, una mujer que al salir del metro se resbala, ups, pie palante, adelante, abulsión insercional de los eh, tendones del, de, lo, de los isquios. ¿vale? Es otro, otro mecanismo bastante frecuente. Y luego el foot strike, que es, digamos, eh, a veces el, al, al caer, por ejemplo, en el mismo salto, si caes sobre el pie derecho, esa contracción al caer también te puede lesionar los isquios. Son los tres mecanismos más frecuentes, con diferencia el sprint, la carrera máxima es el mecanismo más frecuente. Bueno, entonces, aquí tenemos perdón, aquí tenemos el tendón conjunto a este nivel y veis cómo tiene el líquido alrededor. ¿vale? Y incluso si se puede intuir, a ver mejor, una pequeña interrupción a este nivel. ¿Vale? Vale, fijaos, aquí como vemos, vais a ver ahora, dos tendones, ahí, ¿veis esta línea tan fina en medio que hay? Vale, eso es un split, es, una, es, es otro tipo de rotura intratendinosa, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque si el edema es peritendinoso, pero el tendón está íntegro, eso es de mucho mejor pronóstico, eso se, ha, se llama de grado B de Pollock, es mucho mejor pronóstico que cuando está afectado el tendón, que es el grado C, ¿de acuerdo? Y eso nos condiciona el planteamiento. Esta es la ecografía, aquí veis el tendón conjunto y esta zona edematosa a este nivel, ¿vale? Este es el ciático este es el tendón conjunto. Vamos a repetir y veis cómo ahí hay un edema y hay una pequeña interrupción del tendón. Esta es la ecografía, este es el lado sano ¿Veis la diferencia? como es el ciático aquí? ¿Cómo es el ciático aquí? Porque tiene un poquito de neuritis. Fijaos aquí cómo es el patrón muscular. Fijaos aquí esta zona edematosa que me cubre toda esta zona de aquí. Y aquí una zona de, de difícil definición que coincide con la zona de rotura. Esta es la resonancia magnética superpuesta para que veáis la misma estructura, cómo se corresponde. Y como curiosidad, este de aquí, que es una antigua lesión del semimembranoso. Fijaos un tendón mucho más gordo de lo habitual, cicatrizado, de de alguno de esos cuadros que tuvo en el pasado, pues fue de semimembranoso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el pronóstico de esta lesión? Bueno, moderado o grave. Ya os he chivado un poco, ¿eh? Entonces, en principio, se considera un cuadro moderado, porque sí que tiene una afectación del tendón, pero es bastante distal y no es muy grande. Entonces, en principio, en principio, a ojo de buen cubero, porque todo esto siempre es un cálculo a ojo de buen cubero, se consideraría como algo razonable en torno a cuatro a seis semanas. ¿vale? Pueden ser cinco, pueden ser cuatro, pueden ser seis, dependiendo mucho de otros aspectos que son individuales de cada paciente. La cosa es que clínicamente evoluciona muy, muy bien. Se hace un control de ecografía a los 21 días, ya que vemos el tendón. Fijaos que la zona de edematosa ha disminuido muchísimo. Ahí tenemos todavía un poquito de edema. La zona de rotura se ve ya mucho menos. Comparamos esta imagen con la que teníamos antes. Os fijáis la diferencia, no? Veis toda esta zona edematosa alrededor. Fijaos cómo es mucho más circunscrita ahora. Fijaos el ciático que estaba con más neuritis. Aquí está ya bastante mejor. ¿Vale? Veis la diferencia claramente, ¿verdad? Vale. Eh, no se le hizo... Control de resonancia magnética, porque el paciente se encontraba muy bien y a los pacientes no les gusta la resonancia magnética, porque estar quietos en un sitio es bastante desagradable, si no habéis tenido, bueno, hay cosas mucho peores, lógicamente, pero no es agradable, ¿vale? Por mucho que los radiólogos no lo quieran vender, no es agradable. No, es, es eh, yo me he hecho una resonancia magnética de, de muñeca, yo así, todo orgulloso de mí mismo, lo bien que había aguantado quieto, me dicen, ¿te has movido mogollón? Y yo, si no me he movido nada, que sí, que sí, está súper movida la imagen. Bueno, pues nada, pues, pues seré yo. Y, o sea, que realmente, eh, además eso influye mucho en la calidad, sobre todo cuando tienes que hacer cosas tan finas, ¿vale? Entonces, pues si puedes evitarlo, entonces este que se encontraba muy bien, él no quería hacerse la resonancia magnética, y después le hicimos una, una ecografía una perdón, de control. Y se reincorporó al equipo a los 24 días, es decir, tres semanas y media, y no tuvo ninguna recaída. Entonces, ¿cómo es posible de que una lesión que a priori, era moderada grave. Um, pronóstico cuatro a seis semanas. A las tres semanas y media ya esté disponible para jugar. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos que sacar? ¿Que la imagen no vale para decidir el turn to play? ¿Que solo hemos usar la clínica para decidirlo? ¿Qué opináis a este respecto? Que esto es un tema súper candente desde el punto de vista de imagen en el deporte. ¿Depende de la clínica? Sí, efectivamente. Pero también depende de la imagen. Sí, pero con la clínica no llegas a todo. Hay, hay, hay muchas veces que el paciente, por ejemplo, es muy quejica y la lesión es patata. Por, por un ejemplo. ¿eh? O gente que aguanta carros y carretas y se ha hecho una avería bien gorda. Entonces, tratar con pacientes es muy complicado. Y si basamos todo en ese feedback con el paciente, si basamos solo en eso, pues también... Eso. A ver, lo que tenemos que tener es sí. Eso es eso es eso es un poco lo, el, el, el, el tema, ¿no? Lo que tenemos que tener es la mayor información posible, ¿vale? La mayor información posible y siempre saber que la imagen es un factor más a tener en cuenta, ¿vale? Entonces no te preocupes. Entonces es importante saber dónde se ha lesionado el músculo. Es importante saber si es una lesión grande o pequeña. Y no siempre eso se correlaciona con mucho dolor o poco dolor. Cambia mucho de un paciente a otro. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, por supuesto, si evolucionan muy bien clínicamente, también tenemos que tenerlo en cuenta. Y más importante aún, que cada paciente es diferente. Entonces, no es lo mismo recuperar unos isquios en un paciente que tiene que echarse unas carreras del carajo porque es un carrilero y tiene que correr muchísimo, de uno que es más técnico y no necesita tanta, tanto sprint. ¿vale? Entonces, es, depende del tipo de deporte que va a hacer y depende del propio paciente, si es explosivo o es más técnico. Entonces, todo eso, como tenemos que valorar tan en detalle si es una semana antes o una semana después, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, al final, no os de una cosa importantísima. El manejo de Return to Play es un manejo de riesgos. Es decir, nunca estamos seguros, pero tenemos que pensar en qué momento puede ser razonable volver a ese paciente a su deporte con un riesgo razonable, pero podemos meter la pata. Eso siempre está ahí. ¿vale? Entonces, si no es un deportista de élite no hay ningún problema. Dos semanas más y ya está, se va a curar bien. Pero cuando es un deportista de élite y tienen que jugar la Champions o cualquier en, en, camp, eh, partido importante, ahí la presión es brutal. Entonces, tienes que valorarlo muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, la clínica es muy importante, pero no, so, no solo eso, sino el conjunto de las cosas, ¿de acuerdo? Esto es lo que os quería decir un poquito, que en depresión de élite es fundamental. Muy bien, y al hilo de eso viene el tercer caso. Entonces, eh, pasamos al tercer caso. Esto es una jugadora del primer equipo, delantera, de 27 años, un episodio previo del dolor en calf eh, en el 2015. Los días, eh, eh, días previos a la lesión había tenido alguna molestia en la zona de gemelos, pero sin más. En un entrenamiento, el 29 del 11, en un rondo concretamente, en una arrancada, se lesiona. Aquí no tenía foto del rondo, pero os pongo el ejemplo clásico. ¿Veis el pie de atrás? ¡Pum! Esa salida hacia adelante, hacia adelante, en máximo estiramiento del tríceps, esa salida, esa arrancada desde parado hacia adelante, ahí es donde se lesiona el tríceps sural habitualmente, ¿vale? Bien, dolor agudo, impotencia funcional y abandona el entrenamiento. Se le hace la resonancia el mismo día y vemos esta imagen aquí, edema y esta imagen de edema a este nivel. Fijaos la correspondencia en el eje sagital, este edema que tenéis aquí, se corresponde con este edema que tenemos aquí, ¿ahora lo veis? A nivel de gemelo, ¿vale? Bien, pues no es una lesión aparentemente demasiado grave, ¿vale? Por lo tanto, esta lesión, que vemos que hay un poquito de edema en la zona típica de gemelo, ¿vale? Sin una afectación significativa de la aponeurosis, en principio vamos a considerar que es un cuadro benigno, y teóricamente en dos o tres semanas debería estar ya operativa para jugar con el equipo. ¿De acuerdo? Pues nada, empieza la rehabilitación y todo evoluciona bien. En ¿Eh? la primera semana enseguida le deja de doler. Digamos, hay una serie de criterios que se van haciendo clínicos en el cual caminar sin dolor, correr sin dolor, una serie de cosas, ¿no? eh, Se procede a tonificación progresiva del CALF para que no pierda musculatura, aparte de trabajar, por supuesto, el resto de los músculos. Y si embargo, las dos o tres semanas, cuando ya debería estar bien, sigue notando molestias en los entrenos. Nota que se le va cargando el gemelo y que, joder, y que no, no, no va, que no, no, consigue, no consigue estar bien. ¿no? Entonces, bueno, pues eso no cuadra y se decide repetir la resonancia magnética. Aquí tenemos la imagen de la nueva resonancia magnética. Ahí tenéis el edema, en el mismo sitio que estaba antes. Si lo comparamos... Con la resonancia magnética previa, ahí tenéis la previa y la actual. ¿Qué nos dice la, la imagen? Dime. Vale. Pero menor. No está peor. ¿Vale? Un edema leve. ¿Vale? Sin afectación aparente de estructuras conectivas significativas. Es la evolución normal de una lesión que está yendo bien. Es decir, habitualmente a un jugador, eh, a un deportista de élite, no le pones a entrenar o a, a jugar cuando la lesión es normal, cuando la, la resonancia magnética es normal. que ahí siempre tienen algo de edema cuando están jugando, pero sí que eh, esperas que si algo está yendo bien se mantenga o haya cosas nuevas, ¿vale? Porque si no debería estar mucho mejor desde el punto de vista clínico. Entonces, no cuadran las cosas. Qué raro. Seguimos, mismo planteamiento, pues, pues se insiste en la rehabilitación, se siguen con estiramientos, sensaciones de que parece que está mejor, pero a las nueve semanas sigue con la cargazón, ha tenido algún pinchazo nuevo pero sin nada del otro mundo y no, no, no acaba de entrar. Nueve semanas, fijaos lo que os digo, ¿eh? una cosa que en principio iban a ser dos a tres semanas, estamos ya en las nueve semanas con dos resonancias magnéticas hechas y, y, y todos despistados, ¿de acuerdo?, y la mandan para, me la mandan a mí para valorarlo ecográficamente. Entonces, lo primero que me llama la atención de la paciente es que habitualmente, donde suele estar el dolor típico y donde tiene esta mujer la lesión, es este nivel. Es decir, a nivel de la, del gemelo medial, en su parte más medial, que es la zona típica del tenis leg clásico. ¿vale? Sin embargo, donde refiere ella el dolor, es un dolor más difuso, centrado, mal definido, en la zona posterior de la rodilla, en, no, no es el sitio típico de, de, del, del tenis leg, y además a la palpación del tenis leg, de la zona esa, le molesta un poco, pero levemente. No, no, hay. ella, ella no, no tiene claro que el dolor sea donde teóricamente se ha lesionado, ¿vale? Le hago pruebas funcionales, una contracción excéntrica, monopodal, eh, eh, sin, sin ningún tipo de restricción en cuanto a, a velocidad y no le molesta, bueno, pues clínicamente tampoco es de gran cosa y sin embargo la, la paciente no puede funcionar, ¿no? Le hago la ecografía y veis ahí esta pequeña lesión a nivel de la aponeurosis. Fijaos, ahí la aponeurosis, ahí esta pequeña lesión, ¿vale? súper pequeña. Este, como curiosidad, este es el delgado plantar que también tiene una pequeña afectación. ¿Vale? Ahí, delgado plantar, veis que está un poquito engrosadito. ¿Vale? Pero esto no justifica para nada esta evolución. Esto tenía que estar saltando, corriendo, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, algo se nos está escapando ahí. ¿Vale? Digo, bueno, pues igual tiene algún problema de trombosis, tampoco es la clínica típica, pero vamos a ver. Tenía dilataciones varicosas, tenía ciertos, eh, ciertas, lo diré, eh, eso, en varicosidades, pero sin trombos en ninguna de ellas. ¿Vale? Ya veis que son permeables. Entonces, bueno, pues se revisó el caso y se empezó a pensar en cosas atípicas. Lo cierto es que esta mujer tenía una hipertrofia muy significativa de ambos gemelos, ¿vale? que también es característico que se les lesionan con más facilidad, y se decidió hacerle un Doppler dinámico para ver cómo se comportaban las, las arterias, los vasos, a nivel popliteo. Y lo que teníamos con la contracción, como veis aquí, fijaos qué pasa cuando relaja, veis que hay latido, y cuando contrae el músculo cómo desaparece el latido, ¿vale? Se sospecha entonces un atrapamiento dinámico de la poplitea funcional y se piden pruebas para confirmarlo. Y aquí tenéis el TAC, donde veis cómo se interrumpe el flujo arterial en contracción y la angioresonancia magnética sin contracción y con contracción. ¿Vale? Se pide además una resonancia magnética del hueco poplíteo para ver que no había masas o cosas que lo justifiquen, ¿vale? Entonces, no se ve nada. Entonces, se ha diagnosticado un atrapamiento funcional de la poplitea ¿vale? ¿Y por qué ha debutado con, con la lesión? Porque se ha hecho un trabajo específico bastante potente de tonificación, ¿vale? De, y entonces, ha favorecido un poco la hipertrofia muscular y eso ha favorecido la tendencia a que se aumente esto, que ya lo tenía antes, pero que ahora se ha aumentado más, ¿Vale? Entonces, bueno, se decide instaurar de entrada, porque las opciones quirúrgicas son un poco avería, un tratamiento eh, conservador, pero modificando las pautas de rehabilitación, insistiendo más en la relajación muscular, en trabajo del resto de los grupos musculares y no insistiendo tanto en la potencia muscular ni en la, ni en la hipertrofia muscular. Y va habiendo una mejoría progresiva y al final acaba siendo alta, pero a los 190 días, sin recaídas, eso sí. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que sí que vale la imagen y que la clínica tiene sus limitaciones también. ¿Vale? Entonces, eh, esta clínica con una imagen que tenía era incompatible totalmente. Algo se nos estaba escapando por ahí. Como es una cosa poco frecuente, pues no la piensas. Pero bueno, cuando las cosas siguen ocurriendo, pues por algo son. ¿no? Y entonces, en este caso, pues de esa forma llegamos a, a la conclusión.